Pero tenemos entrevistas en esta mañana y acompáñenme por acá porque está con nosotros el vicecanciller Freddy Mamani, a quien vamos a saludar en esta mañana. Vicecanciller, un gusto tenerlo en Aviala. Buenos días. Buenos días a todos los que a esta hora de la mañana están en compañía de Aviala y gracias por la invitación. Por favor, la postura que ha asumido Bolivia ayer en la sesión de Naciones Unidas, por favor. Eh, efectivamente, el día de ayer se ha hecho la votación después de dos días de amplio debate por todos los, los países que conformamos el, el sistema de Naciones Unidas. Entender que el conflicto nace de varios factores históricos en la región que no fueron atendidos a lo largo del tiempo, eh, con una complejidad histórica, política y social eh, en la misma se identifican diversos actores, incluso extraregionales, y aquí es importante mencionar los principales actores de este conflicto, evidentemente Rusia, Ucrania, la OTAN, eh, Estados Unidos, que eh, aquí es importante mencionar eh, porque durante los eh, ocho años, desde el 2014 a la fecha, no se han podido eh, poner de acuerdo, principalmente para garantizar la seguridad colectiva de la región y el mundo, y en ese contexto Bolivia apoya firmemente, firmemente la solución político-diplomática con la finalidad de garantizar eh, la seguridad colectiva en la región. Pero por otro lado, eh, eh, Bolivia es un Estado constitucionalmente pacifista y rechaza toda acción de guerra, de agresión o amenaza de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre Estados. Eso es, se marca en nuestro artículo 10 de nuestra Constitución Política del Estado. Pero, eh, asimismo, por Constitución, eh, Bolivia es un Estado pacifista que promueve el diálogo y la cultura de paz y el derecho a la paz a través de la diplomacia de los pueblos. Eh, Bolivia, en el marco de su política exterior, es promotor de la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional, así como el derecho internacional humanitario. En este contexto es muy importante este mecanismo. Enmarcados en, eh, en la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, eh, como dice, promover la solución pacífica de controversias, manteniendo la paz y seguridad internacionales los aspectos de la Carta de Naciones Unidas, la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. Eh, el día de ayer hemos visto la aprobación de la resolución titulada Agresión contra Rusia. Esta resolución no constituye un medio para distensionar y superar el conflicto. Este texto, en lugar de tener puentes para resolver los conflictos, eh, obviamente no es un documento balanceado equilibrado No recoge las legítimas preocupaciones de los países en conflicto y no llama al cese de hostilidades de las partes involucradas. La resolución de Naciones Unidas que ha sido adoptada de ayer y las sanciones unilaterales coercitivas o las sanciones económicas, en lugar de promover el diálogo, la paz y la seguridad internacionales, socavarán aún más cualquier mecanismo de solución pacífica. ...de la situación en Ucrania. Y en ese contexto, esta resolución obviamente ha sido votada eh, de los 193 países, votaron 184 países, eh, 141 países a favor de la resolución... 35 abstenciones y 5 países votaron en contra, ya que es importante mencionar en contra, obviamente, Rusia, Eritrea, Siria, Bielorrusia y Corea del Norte. En las abstenciones eh, eh, de los 35 países, los más destacables que podemos mencionar está Argelia, China, eh, Cuba, Nicaragua, El Salvador, India. Eh, eh, Irán, Pakistán, Sudáfrica, Angola, Armenia, Bangladesh, entre otros países que eh, el día de ayer se abstenieron precisamente porque el texto es un documento eh, eh, que no equilibra no las legítimas eh, preocupaciones de los países que en este momento se encuentran en, en, en torno a la crisis de Ucrania. Vicecanciller, solamente para recalcar la posición que usted nos hacía conocer y que a la gente le quede clara, esta abstención por la cual ha optado Bolivia en la votación de la resolución que ha emitido Naciones Unidas no implica para nada cambiar la posición del país, de un país pacifista y mantener el pedido de que esto se pueda solucionar mediante el diálogo. Efectivamente, esta posición que hemos eh, eh, eh, demostrado desde el primer día del conflicto o de la crisis en Ucrania, eh, hemos mantenido esta posición en el marco de nuestra constitución política de, del Estado y en ese contexto nuestro país ha instado a la inmediata solución pacífica del conflicto mediante el diálogo político, las negociaciones, la mediación y otros medios pacíficos establecidos en la propia Carta de Naciones Unidas. Y eso es la posición que siempre a lo largo de los años, eh, eh, desde 2014, Hemos mantenido en la Organización de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos y otras instancias eh, multilaterales donde se abordan temas de esta naturaleza. Vicecanciller, usted dice la resolución que se ha asumido y que se ha votado en la víspera en Naciones Unidas puede avivar más el problema, generar que esto, en vez de solucionarse lo antes posible, vaya a incrementar el problema. ¿Por qué hace esta aseveración? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Y qué dice esta resolución que podría tener ese efecto, vicecanciller? La resolución únicamente condena a, a, a Rusia y no a los otros actores. Además, ...de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas están por, eh, las sanciones económicas unilaterales coercitivas y eso en nada, en vez de promover el diálogo, la paz y la seguridad internacionales, del cual todos hablamos, acabarán cualquier mecanismo para solucionar pacíficamente la situación en Ucrania. Tanto eh, esta resolución que solamente da una mirada desde los países occidentales y por otro lado eh, las sanciones económicas obviamente no ayudarán a resolver el conflicto. Para nosotros importante es una solución pacífica del conflicto a través del diálogo político, del diálogo diplomático, las negociaciones, la mediación eh, que está este, este, este, estipulado en la Carta de Naciones Unidas. Este es el instrumento, el mecanismo con el que nosotros compartimos eh, eh, eh, con, la, con, con, con, con los países que el día de ayer nos obtuvimos precisamente porque no ayudaba esta resolución a resolver el conflicto ucraniano. Ya para ir cerrando, vicecanciller hoy se tiene previsto un acercamiento entre ambos países, tanto Rusia como Ucrania. ¿Cuál es el eh, pedido, cuál es la esperanza desde Bolivia para esta reunión, este primer acercamiento que se va a dar entre ambos países? Es importante el diálogo habilitar todos los mecanismos pacíficos para resolver este tema. Eh, el día de ayer estaba previsto, pero eh, creo que algún país occidental ha estado ahí eh, tratando de impedir que avance el diálogo, pero para nosotros es muy importante este diálogo. Siempre hemos clamado eh, que ambos países que están en conflicto puedan eh, sentarse, para precisamente abordar las diferentes aristas de, esta, de, este, de este conflicto, fundamentalmente es la seguridad colectiva, no solamente de una parte, sino la seguridad colectiva de todas las partes involucradas, pero no solamente de la región, sino también a nivel global. Esa es el principal, la principal premisa del diálogo, de buscar mecanismos que permitan garantizar esta seguridad colectiva. Vicecanciller, quiero agradecerle por estos minutos con Aviala, muy, muy amable. gracias, muy buenos días. Gracias. Ha estado con nosotros el vicecanciller del Estado Plurinacional de Bolivia, don Freddy Mamani, haciendo referencia a la posición que ha asumido nuestro país en la sesión de Naciones Unidas que se desarrolló en la víspera. Se decidió abstenerse de votar en esta resolución que se ha planteado. Esto porque podría generar mayores problemas y solo se estaba viendo el problema desde la visión de culpar y generar sanciones para Rusia. Estaremos ampliando por supuesto, este tema. Pero nosotros tenemos que continuar con más edición en esta primera edición de Noticias.